El USCIS plantea un aumento de sus tarifas. La ciudadanía aumentará hasta el 83% para el 2020. Así que es muy importante saber y eh, conocer esta información. El USCIS propuso recientemente cambios en las tarifas del registro federal para todas las tarifas de presentación del USCIS. Si bien algunas tarifas están disminuyendo ligeramente, como la tarifa biométrica, algunas tarifas están aumentando significativamente. Los más afectados son los menores de 14 años que solicitan un ajuste de estatus que verán un aumento en la tarifa de 370 dólares. Y la tarifa que más, bueno, se va a ver afectada es la tarifa de naturalización, es decir, de la ciudadanía, que va a aumentar hasta un 83%, es decir, que va a llegar a 1.170 dólares. Esto sería un aumento de 530 dólares sobre la tarifa actual de 640. Todavía no se han anunciado las fechas en que, se, en que entrarán en vigencia las tarifas lo más seguro es que ya arranquen estas nuevas tarifas para principios del 2020 así que síganos en todas nuestras redes sociales para que puedan obtener la información actualizada cuando este cambio ya sea un hecho y ya sea público así que también muy importante si están considerando solicitar este beneficio de inmigración dentro de los próximos meses. Háganlo lo más rápido posible pues para to todavía tomar los, los, fijo, los precios anteriores, los que están actualmente y no se vean todavía afectados con estos aumentos. Y por supuesto eh, les podemos ayudar con, eh, con todo su proceso ingresando en rapidvisa.com.